Hola, familia, ¿qué tal? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Y antes de empezar, recordaros, canalización con los guías espirituales, con Esther Francia. Solo en directo no queda grabado. 27 de abril 2023. Luego lo desarrollamos un poquito para el que esté interesado todo eso en aulaspandora.com, aulaspandora.es. O como siempre os digo, en la descripción del vídeo lo tenéis todos los enlaces, lo tenéis todo correcto. Cómo contactar con Esther, conmigo. Y también a las plataformas donde estamos saliendo en streaming, hoy en directo y mañana en diferido. Os podéis suscribir y si no nos encontráis en un sitio, pues nos localizáis en otro, porque actualmente ya sabéis cómo está el tema. Luego, a, todo, a todos los lugares donde estamos saliendo ahora, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, pues tenéis un enlace. Si lo podéis compartir, nos ayudáis a, a podéis poner, estamos en vivo con la caja de Pandora. Podéis poner eso en el WhatsApp, en el Telegram, en cualquier red social, para decirle que ya estamos en directo. Y los que estáis en YouTube, pues si le dais al like, nos ayudáis al posicionamiento de YouTube. Que bueno, ya sabéis que son los chicos buenos de últimamente, nos han cerrado 18 canales. Entonces, siempre es bueno que nos sigáis un poco ayudando, porque ya sabéis cómo está el tema. Y dicho esto, pues ya nos vamos a Barcelona, Mataró, que tenemos a Esther. ¿Qué tal, Esther ¿Cómo estás? Hola Luis, pues aquí escuchando esto de los 18 canales, a mí ya me alucina, ¿eh? o sea, realmente qué, qué dureza y qué fuerza, ¿eh? la, la persistencia que seguís teniendo para, para transmitir la verdad, que yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? También, pues. Trabajo de chinos, pero bueno, Estoy... es lo que hay. Ellos tienen inteligencia artificial y los de la luz me tiran a mí que debe ser un replicante, replico todo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, deben estar hartos Hasta la inteligencia artificial se ha tenido que aburrir ya. ¿Sí, no? de buscar. Bueno, pues hoy, hoy estamos aquí, bueno, después ya hablaremos de esto de los guías, la canalización, para saber qué es lo que nos van a decir los guías este, este mañana, porque de hecho es mañana ya. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos van a decir, ¿no? Pero hoy sí que eh, quería hablar, eh, bueno, como dice el título ¿no? El sentir el todo, ¿no? Que, um, porque más allá de lo que perciben nuestros ojos, ¿no? Hay todo un universo de posibilidades y um, a nosotros, claro, cuando nosotros pensamos en sentir el todo, ¿qué es lo que representa? Representa la totalidad, ¿no? O sea, en realidad es como sentir ese sentimiento pues de satisfacción, de, de felicidad, ese sentimiento que se experimenta cuando realmente uno eh, tiene todo lo que necesita o lo que desea en la vida, ¿no? um, Yo podría decir que es, es, un sentimiento, es, es un sentimiento de bienestar emocional, pero también espiritual, ¿no? Que puede ser el resultado de, de muchísimas cosas diferentes, como tener relaciones significativas, de esas relaciones tan bonitas que te aportan, que te suman, ¿no? O tener, lograr esos propósitos importantes que te has marcado en la vida o disfrutar, pues, del ocio, del tiempo libre. Um, por lo tanto, podríamos decir que sentir el todo es la plenitud, ¿no? Y, y el que una persona se pueda llegar a sentir completa y satisfecha con ella misma. Al final de todo, os daré unos consejitos para que eh, os que os ayudará a poder sentir esa plenitud, ¿no? Pero antes de nada, eh, sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? De, porque cuando hablamos del todo, ¿no? De decir lo quiero tener todo o quiero sentir el todo, muchas personas, piensan, ostras, es muy difícil, ¿no? Conseguir todo eso que me puede dar la, la, digamos, la satisfacción o la plenitud. Y muy probablemente muchas personas incluso estarán diciendo, no, es que eh, no es posible. O sea, no se puede tener todo en esta vida. No sé si habéis escuchado alguna vez, os es familiar esta frase porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos la han dicho sobre todo, yo recuerdo mi abuela, ¿no?, por ejemplo, que siempre, es lo que nos han enseñado, no se puede tener todo en esta vida. Y fíjate que yo antes ya he dicho que en realidad el sentimiento de la plenitud es el hecho de que una persona se sienta completa y satisfecha consigo misma teniendo aquello que necesita o desea en la vida. O sea, para, para, para nosotros eso es el todo. ¿No? Entonces, ah, desde pequeño, como he dicho, nos han estado enseñando pues, a que tenemos que hacer mucho esfuerzo o que nos hemos de sacrificar mucho. Después, hace aproximadamente unos 30 años, yo creo que fue, que empezó la corriente esta espiritual ¿no? que nos iba diciendo, nos hablaba ya del poder interior, de, de buscar esa fuerza interior ¿no? para... Para, para tirar adelante, para seguir, para irte nutriendo, ¿no? Pero muchísimas veces muchas personas pues se, se sentían frustradas, ¿no? Es como que no, no conseguían lograr aquello que querían por mucho que se lo, se lo propusieran, ¿no? Pero es que luego nos viene el poder de la mente. Yo recuerdo hace unos 12 años, creo, que es cuando empezaron a hablar todos del poder de la mente, de la gran fuerza de la mente. Y es verdad que la mente es muy poderosa, pero claro, es poderosa en ambos lados, ¿no? O sea, tanto puede ser constructiva como destructiva y todo irá en función de cómo, cómo uno la use. Pero lo que está claro es que cuando llegó esa, esa tendencia de la mente crea, pues de alguna manera todos estábamos ahí repitiendo frases, ¿no? Frases que a veces eran contrarias a lo que uno sentía. Y entonces, claro, ahí no había ningún cambio, ¿no? No, no, podías, no podías crear, ¿pero por qué? No porque no te creías esas afirmaciones, sino porque no las sentías. Siempre hemos dicho que, que una cosa es que tú tengas un pensamiento y que tú quieras realmente lograr algo, pero si tu sentimiento es otro, el corazón es cinco veces más potente, pero además de verdad, que la mente y es el que realmente nos va a, a generar esa vibración para poder ayudarnos a construir, ¿no? Entonces, ahí viene el dilema, porque, mira, yo muchas veces una simple pregunta a, a una persona cuando estás hablando con ella y decirle, bueno, a ver, a ti, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué te gustaría...? ¿O dónde te gustaría estar? O sea, imagínate ese lugar perfecto, maravilloso, donde tú te sentirías en plenitud, sentirías el todo, te sentirías bien. Y fíjate que muchas veces, Luis, la respuesta es, ¡Ah, yo sé lo que no quiero! Pero no sé lo que quiero. Yo sé lo que no quiero, eso sí. Entonces, claro, yo a veces lo digo, ¿no? Pero es que eso es básico, o sea, es que es importantísimo llegar a saber lo que, ...lo que uno quiere, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo vas a crear? Fíjate que incluso los guías en la última canalización, Luis, nos dijeron... ...que teníamos por delante tres años de conexión con lo ilimitado. O sea, que habían una serie de frecuencias que estaban ayudando... ...a que las personas pudieran conectar con ese todo... ...y conseguir de alguna manera lo que, lo que deseamos lógicamente cosas que sentimos del corazón, ¿no? Pero si no tenemos claro eh, qué es lo que queremos y no le ponemos como mínimo esa soltarlo y esa serenidad de decir, bueno, venga, va, pues claro que sí, ¿no? Quizás uh, ahora mm, no, es, no es real, pero sí, mm, voy, voy a centrar ese foco en lo que quiero, no en lo que no quiero. Porque al decirse lo que no quiero, estoy poniendo mi atención en lo que no quiero, ¿no? Y fíjate que, que ahora todos, todos estamos usando las tecnologías y las usamos de una manera tan, tan, tan natural, ¿no? Por ejemplo, cojo, mando una foto por WhatsApp y en segundos, por no decir microsegundos, ya ha llegado al otro teléfono, ¿no? Y yo si realmente tengo que encontrar la lógica a, a ello, no la sé. O sea, yo no veo esa foto viajando por el espacio, ¿no? Va a través de información, de ondas, de frecuencias, dile como sea, pero está haciendo y está, y está pasando eso, ¿no? Y quizás dentro de unos años también nos podremos teletransportar. Yo qué sé, ahora mismo ni, ni se sabría cómo hacerlo y tampoco creo que sea posible ahora. Y mi creencia es, no, no es posible. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido. Entonces, Igual que de una manera hace unos años nadie hubiera podido imaginar o nadie hubiera podido pensar que eso era posible, que una foto pasara de un móvil a otro en, en cuestión de, de milésimas de segundo y ahora ya es algo normal, que es algo natural, es algo que nadie lo cuestiona, eso es lo que me gustaría transmitir y eso es lo que de alguna manera los guías también intentan uh, transmitirnos con sus palabras, ¿no? Que es, que podamos llegar a considerar algo normal o algo que no ha sucedido aún como parte de nuestra vida, ¿no? O sea, eso es lo que también nosotros trabajamos con el gemelo de vida o gemelo cuántico, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Porque el gemelo nos está mostrando ese lugar donde podemos tener muchísimas posibilidades que ahora no vemos y que ni tan siquiera creemos que sean posibles, pero que sí que existen. Pero fíjate que además yo te quiero hacer una un, quiero hacer un, una, una puntualización aquí porque el gemelo de vida nosotros lo llevamos haciendo desde hace unos 12 años, 12, bueno, no, quizás no, quizás unos 11 añitos, bueno, más o menos, no no, no cambia tanto. Pero es curioso porque en este último año, Luis, es espectacular los cambios, o sea, es verdad que hemos notado que, que efectivamente hay alguna frecuencia o hay algo en, en, en las ondas o, o en la energía, pero que es mucho más rápido todo, o sea, pero no con una persona, con todas las que estamos haciendo. O sea, lo que antes tardábamos más, ahora en, en semanas, oye, mira, la que más ha tardado ha sido una que hizo cinco sesiones y luego paró un mes y al cabo de un mes empezó a sucederle todo, todo. O sea, era, bueno, es, para mí es una gran satisfacción, ¿no? El ver eh, cómo realmente podemos eh, ayudar también a estas personas, ¿no? Y eso me da todavía mucha más motivación a decir, oye, venga, que sí que se puede porque lo estoy viendo, porque lo estoy comprobando, porque eh, es algo tangible para nosotros ya, ¿no? Y um, está claro que no hemos de olvidar que según la ciencia moderna, y está, está además más que demostrado que nosotros solo percibimos el 0,01% de la realidad, o sea, porque es lo que percibimos es la materia, pero es que hay un 99,99% ,99 de energía o vacío, que esto no es algo que diga yo, es algo que dicen los científicos, que no somos capaces de, de ver, ¿no? Y, y, y ahí, de alguna manera, está todo ese universo de, de posibilidades que, que no vemos, pero que están. Y, y es por ello que si, si fuéramos capaces de soltar, de confiar, de no estar ahí pensando, oye, esto es, de cuestionar todo, ¿no? De esto puede ser verdad, esto no es verdad, esto, uh, ¿cómo lo hago? O sea, de hecho, nos decían también los guías, ¿no? No hagas nada solamente siente, no hagas nada porque todo lo que tú puedas hacer lo harás en referencia a las, a las posibilidades que tú tienes, las que, las que estás usando ahora, ¿no? Y si con las que estás usando ahora no has sido capaz de producir ese cambio, pues déjate llevar por ese gemelo no que te va a mostrar y te va a ir indicando el, el camino. Mira, yo, yo recuerdo, lo que pasa es que a veces juzgamos. ¿eh? Mira, yo recuerdo un, un bueno un cuento, un escrito, ahora no recuerdo bien si era real o no, pero me pareció muy bonito que era un cuento de una madre que estaba con una niña pequeña y, y la madre le pidió, oye, dame una manzana. La, la hija tenía dos manzanas en la mano y le dijo, dame una manzana. ¿no? Y la niña va y muerde una manzana. Luego muerde la otra y la madre en ese momento se enfadó porque pensó, oye, qué avariciosa que es esta niña, ¿no? O sea, en lugar de dármela lo que ha hecho ha sido morderla, morder las dos, ¿no? Para no dármela. Y de repente la niña le dice, toma mamá, esta está más dulce. Fíjate, me pareció tan bonito porque a veces lo primero que hacemos es juzgar lo que vemos o, o lo que o lo que nosotros creemos que vemos, ¿no? Porque solo que hubiera esperado un poquito más se hubiera dado cuenta de que la niña estaba buscando lo mejor, ¿no? Pero no esperó o solo vio el primer, el, la primera parte, ¿no? de esa situación y, y, puede, y puede dar pie a malos entendidos. Y digo esto porque, eh, como he dicho, a veces solamente vemos una parte, no vemos el todo. Y tampoco se trata, si, si te fijas en el título, yo he dicho sentir el todo, porque no se trata de ver el todo, es que no lo tienes ni que ver, solamente sentirlo, o sea, sentir esa satisfacción de cómo estarías, sentir um, ese, ese momento ¿no? de felicidad, de plenitud, de que lo tienes todo y ya está, o sea, solo eso y... Y sé sí que hay gente que piensa, no, vale, sí, pero yo, a mí esto no me puede suceder, estas cosas bonitas, estos cambios, eso le pasa a otras personas y a mí no. Pues justamente recuerdo el caso de una mujer, 45 años, Luis, o sea, ya una edad ya de, de, de aprendizaje, ¿eh? o sea, no tenía 20 y pico, que para mí estas son las más maravillosas, porque realmente hacen unos cambios brutales, brutales, de verdad. Yo esta juventud es que la, la admiro por la capacidad que tiene de adaptabilidad, ¿eh? es impresionante. Pero esta mujer, 45 añitos, y durante mucho tiempo, uh, ella pues trabajaba una empresa a 100 kilómetros de donde vivía. Tú imagínate, cada día, 100 kilómetros para arriba y 100 kilómetros para abajo. Tenía dos niñas y nunca llegaba a tiempo prácticamente a veces ni de ponerlas a dormir. O sea, y vivía pues con muchísima tristeza, con sentimiento de culpa, de no las puedo atender y estaba luchando, ¿sabes? De quiero cambiar el trabajo, no hay manera, a mí estas cosas mágicas no me pasan. En la segunda sesión de hacer el, el gemelo fue súper bonito porque lo primero que le pasa es que la despiden... Y ella, sí, pero, fíjate, eso es como lo de la manzana, ¿no? O sea, ella lo veía lo veía mal y yo le dije, oye, tranquila, mantente en esa certeza, ¿no? O sea, vamos a aceptar, a ver, ¿qué pasa, no? A partir de ahí. Bueno, pues fíjate que qué ocurrió, como no estaba con trabajo, una chica le dijo, oye, ¿te quieres venir a, un, a una reunión que hace, bueno, una comida que hacían todo un grupo de gente, de conocidos? Fue esa comida... Y en esa comida había un señor que quería montar una sucursal donde ella vivía, se conocieron, estuvieron hablando, les interesó y la contrató para trabajar. Con la gran, la gran ventaja de que cobraba más, no tenía que ir para arriba y para abajo con el coche, podía ir, o sea, un, un horario súper flexible, podía ir a buscar a sus hijas cada día. O sea, realmente, ella decía, no me lo puedo creer. O sea, era como, ostras, ¿quién me lo iba a decir a mí, no? Entonces, ese es el, el punto, ¿no? Que, que a mí no quiere decir que ahora vayas a hacer el gemelo y te vayan a despedir. No, igual te, te dan un trabajo mejor en el mismo sitio, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Lo que quería transmitir es que a veces una cosa que consideramos mala, luego es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, ¿no? O sea, yo eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo que reconocer que esta señora, la, la única cosa que admiro de ella es que, bueno, la única, no muchas, pero que una cosa que sí que me gusta repetirle además es que en el momento más difícil de tener la certeza que fue cuando la despidieron, y para ella fue un shock, en ese momento que era tan difícil confiar, ella no solamente confió, sino que siguió manteniendo ese sentimiento a flote. Y eso fue lo que realmente le hizo que apareciera esa magia, ¿no? Que decimos en la vida. Y porque, bueno, magia, porque no entendemos a veces cómo se mueven las cosas, ¿no? Y de repente dices, ostras, esto ha sido magia en mi vida, ¿no? Y de esto te estoy hablando que pasó, pues hace ahora unos seis años. Y justo ayer hablaba con ella. Y me decía, ostras, es que siento que mi gemelo es tan potente que puedo conseguir. O sea, le, sí, se sigue manteniendo en, esa, en ese poder, ¿no? en ese eh, dejar de ser víctima. De la... yo, yo es que me quedé realmente eh, satisfecha, contenta, feliz de verla, de ver su fortaleza, de ver cómo seguía manteniendo su equilibrio, ¿no? Y, y bueno, y de verdad que me encantaría que muchísimas personas pudieran uh, experimentarlo y vivirlo, porque es súper bonito el hecho de poder llegar a sentirlo, a sentir ese todo, ¿no? Esa, esa satisfacción que, que te llena y que te anima a seguir un poquito esta. Un monólogo rapidísimo que he hecho. Yo te iba a decir, una persona, vamos a decir, un medio, un vidente, ya me entiendes, las personas que de alguna manera perciben, tengo entendido que científicamente nosotros producimos una sustancia que se llama el DMT. Uh -huh. el, no es el nombre exacto, pero bueno, el DMT lo que produce es la expansión esa de conciencia y esa conexión. A mí las otras personas que conozco, no que han llegado vamos a decir, a, a sentir el todo, ¿no? Esa unidad con el absoluto, más allá de la fuente, ¿no? Eh, yo tengo entendido, según la ciencia, es que es por eso, no por el DMT, pero la verdad es que cuando la gente está allí, está en un estado de neutral absoluto. Sí. O sea, la sensación que me dan ellos, eso es una neutralidad donde no existe el bien y el mal, y es como si no sucediera nada, aunque sucede. Exacto. Y es, es una sensación también como de tranquilidad, de todo está bien. Y de... O sea, en realidad en aquel momento no ha pasado nada, pero sabes que se está moviendo todo para que suceda, ¿no? Sí, sí, efectivamente es eh, la experiencia de, de sentir el todo, de sentir esta, esta conexión, esta satisfacción, es, es algo maravilloso. Y, y lo más bonito es que lo puedes sentir en cualquier lugar. Luis, ¿sí? no hace falta... Estar en un lugar maravilloso. Sí que es verdad que cuando tienes el ambiente propicio te, te ayuda, ¿no? Pero mira, yo he visto personas llegar con, con, una, con una sensación de angustia, de llanto, de, de desesperanza, de decir, oye, mira, lo mando todo a... La menos, no quiero saber ya nada del mundo, o sea, pero personas con, con, un, con una rabia interna brutal y los pones en un estado de ayudarles a, a, a sentir esta, esta satisfacción, esta, esta conexión, y es que les cambia hasta la cara. Yo incluso hice una vez una foto de una chica, la entrada y la salida, te prometo, Luis, o sea, no parecía la misma chica. O sea, se veía que tenía la misma ropa, pero llegó con unas ojeras, con, la, con el, el rostro así fue. O sea, incluso de exterior le cambió el rostro. Es que cambió. Y, y sí, es así, que, es que es una maravilla ¿eh? poder conectar. Y, y la verdad es que yo en este sentido me siento también muy afortunada de, de poder conectar con, con los seres espirituales y los guías y de recibir... Estos mensajes tan bonitos, ¿no? Porque incluso yo noto que las, las palabras ejercen una vibración y ejercen un, ca un cambio, ¿no? El, el otro día me vino una chica, uh, otra de ellas, que me hizo, mucha, me, me hizo mucha ilusión porque me dijo, mira, es la primera vez que había asistido a una canalización y, y me quedé y le dije, ¿cómo la viviste? O sea, ¿cómo lo viste tú que era la primera vez? Y era online. Y me dijo, dice, mira, ¿y yo sabes lo que hice? Y era muy práctica. Y dice, yo cerré los ojos, cerré la luz, me estiré. Puse música de fondo y dije, voy a dejar que me nutren las palabras. Dice, y ha sido hipnótico, me decía. Dice, fue súper bonito. Dice, y lo mejor es que después me han empezado a pasar cosas que, que han sido que yo le decía a mi amiga, puede ser que esto sea la canalización, o sea, cosas como de, de cambios que se le han producido, pero en, en una o dos semanas, ¿eh? Claro, yo le dije yo, esto ya no te lo sé asegurar, probablemente, porque cuando tú tienes un cambio de energía, también todo lo que tú atraes hacia ti es diferente. Entonces, si tú estás en una... Siempre lo decimos, ¿no? si tú vibras en la tristeza, lo que vas a ir atrayendo son situaciones de tristeza. Si tú vibras en la alegría o en la serenidad o en la confianza o en esa certeza o en esa plenitud, lógicamente lo que vas a atraer es diferente. ¿no? Entonces, es posible que sí, que haya sido así. Lo preguntaremos a ver si puede ser también eso. Perfecto. Bueno, me, vamos a hablar un poquito si quieres de la. ¿O prefieres hacer los ejercicios o hablamos primero del evento? No, no, no, podemos. Yo, los consejos los podemos dejar para, para el final. Si quieres, hablamos un poquito de, de mañana, que va a ser un día muy especial, como cada vez que, que vienen. Y, y bueno, es, es una canalización de, de conexión con los guías espirituales, como he dicho ya. En la otra nos dieron informaciones muy bonitas, muy valiosas, que, que creo que, que nos ayudan a todos, ¿no? Creo que hice referencia también de, de esas siete palabras que nos dijeron que para mí ahora las estoy usando para todo, que son estas que tengo aquí, ¿no? Que era, me la apunté y digo, la tengo aquí colgadita, que era vive, confía, perdona, acepta, comparte, agradece y ama. Claro, dicho así, eh, bueno, aparte de que tiene mucho, mucha cosa de desarrollar, ¿eh? pero yo he intentado incluso hacer frases, he hecho frases con todas estas palabras y qué bonito, qué hermoso, porque te ayuda incluso ¿no? a, a seguir adelante o cuando eh, tienes, mira, el otro día con una mujer también muy enfadada con un tema de, con su, con su pareja, ¿no? Y me venía todo el rato esto, ¿no? Lo del perdona, eh, confía, acepta, a, agradece, ¿no? Ama y vive, ¿no? Y, y comparte, comparte con él también. O sea, dije todas las palabras, eh, pero puestas de otra manera, ¿no? Y me pareció muy, muy, uh, bueno, muy importante. Y es que nos dijeron muchas cosas, es difícil de repetir todo lo que, lo que nos dicen. Y creo que es una experiencia, como me decía mi hijo, que se ha de, bueno, mi hijo y más personas, ¿eh? que se han de sentir, se ha de, se de vivir. O sea, has de, has de sentir la energía. O como algunas personas que han querido dar su testimonio, ¿no? Y yo la primera pregunta que siempre les hago es, ostras, pero tú que has estado en presencial, al estar en online, ¿qué diferencia has notado? Y me decía, mira, yo no la he notado. A ver, presencial te gusta más siempre, pero que en realidad el online a, a mí me da mucha, o sea, lo, lo sienten igual, ¿no? Incluso había gente que me decía, no, yo para mí es más cómodo porque estoy en mi casita, estoy tranquila, no me tengo que desplazar, lo puedo vivir y experimentar y entonces ya, pues, me, me va bien, ¿no? Entonces, bueno, a, ahí la gran oportunidad para que pueda asistir gente de, de todo el mundo, ¿no? y que, que puedan tener acceso, porque antes no podían tener acceso a, a estas canalizaciones. Y una cosa que sí que es importante repetir, que es que yo en este sentido no puedo poner de mi cosecha, o sea, yo no estoy escuchando la voz del guía hablándome, Aparte de que estaría, yo creo que lo cuestionaría todo, porque lo estaría todo el rato cuestionando, ¿no? O preguntando. No, yo quedo como dormida, me hacen una relajación, yo estoy dormida, es mi propio cuerpo, eh, es mi voz, aunque sí que es verdad que dicen, ostras, quien te conoce se da cuenta de que no eres tú, pero, pero físicamente soy yo, no me cambia nada, no hay cosas raras, ni me cambia la voz, quizás el tono un poco sí que cambia, y, y a partir de ahí son ellos que, que expresan y siempre digo que yo no tengo la varita mágica de que esto vaya a suceder yo me presto y, y siempre espero que suceda y siempre ha sucedido pero sí que es importante comentarlo porque no es una canalización intuitiva o, o, o una canalización de seres fallecidos por ejemplo es es otro tipo, o sea, son seres de luz que se han identificado siempre con con, ¿cómo se llama ahora? Con, como con propiedades ¿no? o sea, como con adjetivos el, la bondad, el equilibrio la paz, la salud eh, la, la luz, el poder o sea, que me acuerdo que cuando vino el poder, Luis la primera vez que vino eh, fíjate cómo juzgamos las cosas ¿no? yo cuando, cuando me lo explicaban yo pensaba, el poder me dio como un poco, ay, el poder, ¿no? Lo, lo veía como algo negativo, yo tenía, de, de verdad, tenía como una, una connotación negativa para mí. Y cuando me explicaron todo lo que explicó, lo que dijo, lo que significaba, ostras, lo vi tan maravilloso que ahora siempre digo, ay, que venga el poder, ¿sabes? Porque es como que te, te empuja, ¿no? Y, y ayuda a las personas a recuperar esa, esa fuerza interior, ¿no? Que en realidad... Todos la tenemos, esa fuerza. Pero muchas veces viene ahí como. Ah, viene aplastada, ¿no? Por las emociones y las experiencias que pueda vivir las personas. Y, y lo digo porque yo también lo he vivido, ¿eh? O sea, yo no he sido inmune a las emociones, ni a los sentimientos, ni nada. O sea, he vivido situaciones también en las que he sentido, ¿no? Esa falta de poder. Pero bueno, luego tienes la suerte de poderte poner en contacto con ellos y, y te ayudan muchísimo, muchísimo. Es por ello ¿eh? que lo he abierto más, Luis, a, a la gente, porque el grupito que, que, te, que siempre lo hacíamos decía, ostras, es que esto deberías abrirlo a más personas. Y por eso lo abrimos y lo abrimos además a un precio súper asequible para que, para que todo el mundo pueda, ¿no? Como mínimo... Vivir la experiencia y, y sentir, sentir una parte de ese todo, ¿no? Una parte al menos. Yo como le digo a la gente, son aspectos de la, del absoluto a través de la frecuencia de la fuente que llegan y hablan. Lo digo para que no os hagáis cosas raras, ¿eh? A la gente que, que no entiende esos temas, simplemente claro. es una conexión con el absoluto de alguna frecuencia de alguna banda donde ese día pues quiere hablar y quiere comentar. Yo antes voy a compartir, para que ya, ya vamos directamente, es canalización online en directo, canalización con los guías espirituales con Esther Francia, jueves 27 de abril a las 8 de la noche, hora de España, con lo cual el horario americano os podéis a, a adaptar bastante bien y bueno, será una hora y pico y, y solamente se hace en directo y en vivo esta canalización y el precio son 13 euros pues unos 14, no, bueno, creo que menos de 13 dólares si lo hacéis en América, ¿no? Pero sí, quiero dar a entender que es que está bien, hacéis la inversión porque aquí en la página web podéis comprar en dólares o en pesos o podéis comprarlo en, en euros, si no ha cambiado el tema. Luego también quería comentar que de Esther Francia, estaba hablando con Iván, me ha pasado a aulaspandora.com, Esther Francia, la web antigua, pero que sigue estando vigente, aulaspandora.com, la vamos a pasar a la página web nueva, pero tenemos los talleres más antiguos, bueno, que se hicieron hace años atrás, pero que están vigentes porque todo esto lo podéis ir haciendo durante todo el año. Uh -huh. Activar el don, curso de iniciación del gemelo de vida, tenéis aquí curso completo de limpieza energética, aprender a canalizar, el secreto mejor guardado, este era el de la Atlántida, si no recuerdo. La Atlántida, sí, sí. sí. Oh, qué bonito, sí, sí, sí. Un curso muy completo de formación en psicoterapia, eh, y luego, sí, bueno, nosotros también son más pequeños de, de psicoterapia. Todo eso, sí, bueno, son, son los módulos por lo que veo, ¿no? Sí, los módulos de formación de psicoterapia que los podéis coger sueltos o, o sale mucho más barato si cogéis el pack completo donde está todo. Y esto lo he puesto tanto en el chat como en la descripción del vídeo. Ya, ya lo, lo he actualizado y también tenéis este enlace. Y luego también tenéis la página web de, de esterfrancia.com donde también podéis entrar. Y chafardear un poquito, ves que también están aquí los de los cursos. Se habla del equipo humano, de toda la gente que trabaja con ella. Y bueno, aquí pues tenéis todo lo que hacen en, vamos a decir, en el Centro Ataraxia, que también podéis entrar por su web. Pues aquí tenéis toda la información y también el teléfono de contacto, que también lo tenéis en la descripción del vídeo. Con lo cual, a tope, a tope con el tema. Y espero que mucha gente que esté ahora viendo, vamos a ver, el directo, se apunte a aunque sea última hora a esa canalización porque la vais a disfrutar. Eh, a ver, hay una cosa, canalización, evidencia, incorporación, llamarlo como queráis, pero una cosa es cuando yo ahora mismo hago una canalización directa, que es como si cogiera de los, de los archivos que pueden estar en el ADN, o vamos a decir, pueden ser del planeta, de la galaxia. Y otra cosa es cuando algo con frecuencia más alta llega y da unos mensajes. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que vais a tener mañana un mensaje genérico para, vamos a decir, todos los que estéis allí y probablemente se pueda contestar algo individual si da tiempo. O sea, que disfrutarlo. La otra vez, sí, es curioso porque dijimos, seguramente igual no, no darán paso a preguntas, no lo sabemos, y finalmente dio paso a algunas preguntas personales de la gente que estaba en, en directo en aquel momento. Lógicamente a todos no pudo ser, pero sí que es verdad que, que quisieron contestar también a algunas personas. Y bueno, eso, de, sin ninguna duda, el mensaje eh, global va a estar. Y, bueno, yo te digo por los otros, para mí cada uno es como un camino, ¿no? Que te van ayudando a ir avanzando, ¿no? No hay ninguna igual, ninguna, no hay ningún mensaje igual en ninguna canalización, pero sí que es verdad que siempre transmiten de fondo ese amor, ¿no? Eso sí que, sí que lo sé, que nace... Del, del, del corazón, los mensajes y desde luego de la, de la fuente más absoluta y más alta, ¿no? Porque eh, hay una sabiduría que, que es tan simple a veces que cuesta hasta, hasta entenderla, ¿no? De, de la simplicidad que tiene y la complicado que nos lo, nos lo hacemos todos los, de, los humanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos, nos complicamos siempre en todo. Mira, yo antes te había dicho, así que yo, a ver, yo os animo, lógicamente, ¿no? A que podáis vivir la, la experiencia e incluso si queréis compartirla, yo estoy encantada. A mí cuando me llegan estos mensajitos tan bonitos de, de, de cómo lo han vivido, realmente lo agradezco muchísimo. Y um, antes estaba diciendo algunos de los consejos que podíamos um, hacer, ¿no? Para poder sentir esa plenitud, ¿no? Y, o sea, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo primero, como hemos dicho antes, es identificar ese propósito tuyo. O sea, parece una tontería, pero es muy importante. Lo primero es identificar cuál es, qué es lo que tú quieres ¿no? Y, y empezarte a enfocar en aquello que realmente te importa. No empieces a decir, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero una persona así. No, no, no, no. Vamos a, a mirar qué es lo que quieres Luego, otra cosa también muy importante y nos lo han dicho muchas veces los guías, ¿eh? esto que estoy diciendo es de, de los sacos de canalizaciones que han dicho, eh, practicar la gratitud, el agradecimiento, porque eso te hace vibrar en una frecuencia tan grande que es como, ostras, cada vez te vienen más ganas de decir gracias porque cada vez van pasando cosas más bonitas que agradecer, ¿no? y Aprender de alguna manera también, otra cosa es aprender a aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar, porque hay cosas en nuestro entorno ¿no? Que, que no vamos a poder cambiar. O sea, a mí me gustaría que cambiaran las noticias y que en lugar de estar dando todo el día noticias de, de miedo y de, y de desastres y de, de conflictos, pues que dieran noticias de cosas bonitas, ¿no? pues me gustaría, pero eso no lo puedo cambiar yo directamente, ¿no? Me refiero. Puedo cambiarlo en mi entorno, ¿no? ¿no? escuchar una cosa y ponerme otras noticias. Pero aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar o aquellas personas incluso que no podemos cambiar, pues lo que tenemos que hacer es aprender a aceptarlas, ¿no? Entonces, dejar de controlarlo y poner tu foco en aquello que tú sí puedes cambiar. Luego, otra, otra de las cosas que nos decían era que dedicaras tiempo a actividades que te hagan sentir bien, que te hagan disfrutar, pues si te gusta la naturaleza, si te gusta el arte, si te gusta cantar, o sea, hacer algo que te haga sentir bien contigo mismo, ¿no? O contigo misma, lógicamente, porque a veces, o sea, eso es como uh, decir, oye, yo me lo merezco, ¿no? Es como un, un acto de superación. Y, <coughs> y por último, otra cosa que decía era, Cultiva relaciones eh, saludables, ¿no? De estas, ¿sabes qué dicen? Las tóxicas. No, pues las saludables. Aquellas que realmente te aporten. Y no era la cantidad, sino la calidad de esas relaciones. O sea, no hace falta tener tantos amigos o tantas relaciones, pero sí las que tengas, que las tengas con una calidad, ¿no? Otra cosa que también nos decían no es que no, que no esperemos siempre, no pongamos una excusa para, para decir, no, es que yo estoy esperando a que me llegue la pareja para sentirme bien, o estoy esperando a tener dinero para sentirme rico, o a, yo qué sé, ¿no? o, o a tener el trabajo ideal para sentirme que tengo éxito. No. Lo que una de las cosas que también decía era que no esperes, sino que lo sientas ya que lo sientas ya y, y que lo vivas, ¿no? Y que lo ames, eso. O sea, estos son un poquito los, los consejos y que de alguna manera, de alguna manera, o sea, hay veces que yo hay gente que les hago escribir esto, les hago escribir estas cosas, ¿no? Que identifiquen los propósitos, que practiquen esa gratitud, que digan por qué dan gracias a las cosas que me digan aquello que aceptan, o sea, aquello que tienen que aceptar y que no pueden cambiar, que a ver cuáles son las cosas que han hecho, cuánto tiempo se han dedicado, o sea, yo les hago escribir a veces todo esto para que tomen conciencia y para que se marquen como un plano de viaje. Y, y muchas veces ese es el plano que luego uh, conducimos conjuntamente. Había una chica, ay, es que ahora me, me ha hecho gracia porque había una chica que me decía, Steph, es pues que solamente sueño contigo, que voy en un avión y que tú eres el piloto. Tú imagínate que es significativo. Eh? Y, y yo le dije, digo, ¿sientes que estás yendo muy rápido los cambios? Y me dijo, absolutamente, o sea, voy demasiado rápido. O sea, era como que no le daba tiempo asumirlo. Y yo le dije, oye, si quieres cambiamos y vamos en coche, no vamos en avión, ¿no? Porque si era lo que soñaba. Y no, no, no, me dijo, no, no, o sea, seguramente he soñado esto porque estoy representando cómo me siento yo. Dice, pero nada, nada, yo quiero ir en avión, prefiero llegar al sitio más rápido que más tarde, ¿no? Pero no, no quiere decir que eso sea lo mejor, hay personas que prefieren ir en bicicleta y, y van a su pasito y oye, y también van bien, ¿no? O sea, cada uno va al ritmo que necesita y que, y que elige, porque tampoco podemos forzarlo pero desde luego lo que sí que es bonito es que estas pautas nos las han dado los días y nosotros las, las ponemos en práctica y realmente funciona funciona y va bien así que ahí estamos pues ya sabéis familia los que queráis estáis a tiempo tenéis ahí 24 horas como aquel que dice para apuntaros y un poquito menos y, y también tenéis las otras formaciones que habéis visto que, que son muy buenas. A ver, llevamos años con Esther Francia en la caja de Pandora, por algo será. Por algo tenéis esas formaciones ahí, que las disfrutéis mucho. Ahora, si queréis, damos a paso de preguntas. Si queréis preguntar, hacer una pregunta, tenéis, nada, unos ocho minutos o lo que sea. Y mientras entra alguna pregunta, Esther, yo no sé si tenéis alguna formación o algo que quieras decir de tu escuela. Mientras entra algo. Yo lo que, lo que sí que quería... Lo que quería Cuando antes has hablado del curso de psicoterapia transpersonal, que es muy completo porque son nueve, nodu, nueve módulos, la gente lo puede hacer por separado, ¿eh? pero sí que es verdad que el pack completo te da un sistema y una metodología y esa metodología está usando, lo digo porque hay gente que lo desconoce y es súper clave para trabajar con cristales, con simbología con el Itzires porque enseño también a cómo hacerlos, a cómo, qué tipo de piedras se pueden mezclar y cómo se han de mezclar, pues para trabajar las emociones o para trabajar los desequilibrios físicos o para trabajar las capacidades, porque a veces uh, hay personas que, que sienten un vacío muy grande porque no han desarrollado o no han activado esa capacidad porque no se la creen o sea, muchas veces es yo no me creo que sea capaz o porque no lo saben. O sea, quedó como anulada, ¿no? En eh, lo que digo yo, vas viviendo y vas en la mochilita, vas metiendo cosas ¿no? y emociones y a veces esas experiencias no te permiten. Entonces hay que vaciar la mochilita para luego poder, uh, bueno, poder sacar la esencia verdadera de la persona. Y, y este curso que has hablado tú justamente tiene esta particularidad, ¿no? Que además de estar uh, estudiando un método que luego puedes uh, incorporar con tus propios pacientes si, si eres terapeuta, pues además de eso, o si no para ti misma también, ¿no? Hay gente que lo usa pues para sus familiares o para, para ellos mismos. Y, y hay mucha, sí que es verdad que hay teoría, pero también hay mucha práctica porque yo creo que cuando alguien tiene la experiencia, ya no la olvida. Yo siempre me acuerdo de una vez que te dicen, el fuego, no, no lo toques, el fuego que te va a quemar, ¿no? Y hasta que no te quemas, que has tenido la experiencia, es como entonces ya seguro que ya no vuelves a tocar, ¿no? pero a veces lo que te dicen, que es la teoría, no acabas de, de, de entenderlo, de creértela. Por eso este curso es muy, muy de... De, de práctica, ¿no? de, de muchas experiencias, muchos ejercicios, demostraciones también de la terapia regresiva. O sea que es, es muy bueno. Y además es un método que se usaba, es un método que fue canalizado por los guías. Creo que lo, lo expliqué en la, en la última entrevista porque yo he tenido dos métodos canalizados. Uno es este, el de ataraxia, y el otro es el del gemelo de vida. El de la psicoterapia transpersonal este, dijéramos que es el que va al origen del problema, ¿no? va a, a desactivar ese origen y el del género cuántico es como que va al futuro, ¿no? te va a ayudar a proyectarte hacia adelante. O sea, los dos son diferentes, pero son igual de, de maravillosos. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Los amo <ríe> estos dos métodos. Por, por, por los resultados y realmente es una pasión uh, el, el poder ayudar a la gente y a las personas con, con esto, ¿no? con, con estos dos métodos. O sea, realmente lo que hace la gente si no empieza desde cero es que ya son terapeutas, tienen una formación ya terapéutica para trabajar, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Porque los que empiecen de cero hay gente que no, que ya son terapeutas. Y, y bueno, ahí van a tener también más base para poder añadir a sus propias terapias, ¿no? Porque hay hasta 38 emociones, 54 desequilibrios y, y 36, sí, no, y 27 capacidades, 27 capacidades. Pues sabes, familia. Animarse. Hay una pregunta de Romy. A mí me gustaría que me ayuden y si en el curso se puede ver a los guías. Ah, ¿quiere decir en esta canalización que vamos a hacer en directo? Yo diría que sí. Si es eso, a ver, si los puedes ver, igual si cierra los ojitos, sí. Hay gente que han cerrado los ojos y, y han podido ver o percibir, eh, los más que verlos, los han podido percibir, es lo que han podido. ¿no? O sea, no, no vienen en una imagen física, ¿eh? si es a lo que se refiere, o sea, la imagen física va a ser la mía. Pero, pero sí que es verdad que hay gente que dice que cierra los ojos y que tiene la percepción de alguna imagen. Hay personas que han visto a seres eh, conocidos. Pero sí, sí. Lo que vais a poder es escucharlos sin ninguna duda y sentirlos también. Y si una persona tiene la sensibilidad para poderlos ver, pues los podrá ver. Yo, yo deciros que he visto no cosas así entonces yo lo que os si, si cerráis los ojos y os ponéis neutralmente en blanco que dice que no estáis pensando en nada Notáis una frecuencia, una vibración o sea, A veces notas como pum, una energía que llega Y a partir de ahí puedes notar muchas cosas Pero ahí es cuando te está diciendo Madre mía, se la ha incorporado algo Y a partir de ahí, esa frecuencia que viene del absoluto Ya le empieza a hablar a ella Pero tú eso es lo sientes Yo por lo menos lo he percibido siempre Y sin ser sensitivo, o sea quiero decir que lo percibo normal Estando sentado, a veces hasta hablando Y pum, y dices, madre mía, ¿esto qué es? Lo digo porque eso es lo que se suele sentir Cuando al principio, luego ya sienten más cosas Sí, sí. sí dime no, perdona, hay gente que también siente, por ejemplo, que dicen que les vienen ganas de llorar porque se les mueve la energía y otros que sienten como piel de gallina, ¿sabes? Como que les entra todo un escalofrío, ¿no? Y es, eso, bueno, de hecho había una que decía yo antes de que lleguen, o sea, en el momento en que están viniendo yo me doy cuenta por esto, porque le venían muchas ganas siempre de, de llorar, se emociona, se emociona. Entonces, bueno, puede ser que ocurra eso. Por aquí, Carol dice, llegué tarde, no sé si lo han dicho, ¿se necesita alguna formación previa? Para la canalización no, y para el curso tampoco. No, no, no. Es solamente venir con, con eso, con el corazón abierto, como has dicho tú, de una manera neutral. Y, y yo insisto, de hecho lo voy a decir en la canalización también, porque la idea esta que me dio mi hijo y que luego he visto que otras personas me lo han comentado y que les ha ido muy bien, que es estírate, cierra los ojitos, cierra la luz y, y experimenta. O sea, aprovechalo de lo que van a decir. ¿no? Yo, yo voy a hacer el comentario final. Le voy a contestar yo a Durbin. Durbin dice y si son dracos disfrazados de guías, Mira, yo, te, yo te voy a decir mi experiencia personal. Cuando tú conectas con el absoluto, tienes certeza absoluta de la energía, de dónde viene y lo que es. Y sabes que ahí no hay ni dragón ni aconten, ni nada. Pero para eso hay que sentir, ¿tú qué sientes? O sea, mi pregunta sería, a ver de, de soltar algo a lo bestia, ¿tú sabes percibir, sabes sentir, entiendes tu intuición, entiendes lo que tú canalizas? Si, si no lo sabes, tienes que empezar a experimentar a cómo tú sientes tus tripas. Y a partir de ahí te darás cuenta cuando una energía es limpia o es sucia. A mí nunca se me ha colado un dragón y nunca se me ha colado ninguna entidad sarcóntica. ¿Por qué? Porque sentimos la fuerza, de dónde viene la energía, de qué manera llega y, y cómo nos la transmite. Y tú ya notas que eso es algo noble. Ah, cualquiera pues de lo que quieras hacer. Bueno, yo además, lo que podría añadir aquí, yo tengo la absoluta certeza, porque llevo ya más de 30 años, era una de las cosas que más me preocupaba el hecho de decir qué tipo de seres son los que hablan a través mío, pero después de 30 años no tengo ninguna duda de que los mensajes que han transmitido, lo que han aportado a la gente... Uh, no hay ninguna duda de, lo que, de, de que proviene de algo muy bonito y muy limpio. ¿no? Y luego también hay otra cosa que es que, uh, bueno, esto lo dijeron ellos, ¿eh? que el ADN, o sea, cada, cada persona, hay médiums ¿no? que canalizan seres fallecidos porque tienen una, un, en el ADN tienen un código que es el que les permite el poder canalizar este tipo de seres. Yo, por ejemplo, no canalizo seres fallecidos. Sí que es verdad que alguna vez los guías han transmitido algún mensaje de algún ser fallecido a alguna persona, pero no, no están hablando a través mío. ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, pues, tu padre ha dicho, ¿no?, que es, lo, lo están transmitiendo. Pero mi, mi código genético en el ADN, de alguna manera, lo que dijeron era que era el único, o sea, solo podían entrar ellos a hablar. Entonces, para mí eso fue realmente una, sobre todo el inicio, ¿no? Yo ya lo comenté, creo, pero yo pasé nueve años antes, no acepté esto, por muchos miedos, miedos de, de todo tipo, ¿no? O sea, miedos pues, de, de que me va a pasar, cómo es que yo no lo recordaba. Entonces, claro, es como estás durmiendo y de repente dices, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Entonces, para mí era muy importante, incluso fui a un psiquiatra, un, un neurólogo, el doctor Prats, que me ayudó muchísimo porque incluso yo quería verificar, quería certificar ¿no? que, que todo estaba bien y que era bueno. Y ya digo, son 30 años, no, no es de ahora, ¿no? no he empezado ahora. Lógicamente sí que es verdad, Luis... Que, que yo hay personas cuando empiezan a canalizar, que canalizan por ejemplo seres fallecidos o que tienen la capacidad de conectar con sus propios guías, que esto tenemos un curso incluso que, que les ayudamos, ¿no? A que tú puedas conectar con tu propio guía. Pero fíjate que ahí sí que digo, cuidado, porque si tú estás en una frecuencia que no es elevada, puede ser que no conectes. Con los guías. Entonces, ahí sí que se te puede colar algo, pero normalmente a las personas que nosotros hemos ayudado a canalizar, te digo plena certeza, nunca nos han dicho que haya habido alguna cosa rara ni, ni, ni nada feo, nada feo. Y fíjate que yo me acuerdo una vez, eh, ahora Entonces, me voy este, ¿no? Tenemos que ir dejándolo ya porque entra otro vídeo ahora de otro punto. Vale, momento. pues nada, ¿eh? lo dejamos para otro día. <risa> si es que <tu> es un tema <risa> larguito de hablar. Bien. Bueno, pues, a acabar aquí. Nos vemos con Esther en 15 días, me refiero, haciendo este tipo de transmisión. Pero mañana tenéis en la formación. Mañana. Y yo digo que yo soy de nacimiento y nunca se me ha colado una ti, Ya lo digo ahora. O sea, es como tu, tu frecuencia esté y como tú vibres. Muchas gracias, Esther. Muy grande. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta Chao. mañana, familia.